mediados de marzo de 2020 la educación se enfrentaba a un reto sin igual un reto que llegó además de la noche a la mañana teniendo que definir todo a la vez que se iba realizando buscando y consiguiendo por todos los modos evitar que la educación se detuviera aulas vacías docentes en sus casas alumnos en sus casas videoconferencias herramientas aplicaciones recursos plataformas Apenas han pasado 3-4 meses desde aquel momento que todo cambió, pero empieza a ser suficiente para hacer algo de balance. A través de este vídeo, el Equipo Escocau se acerca a las personas que han estado en medio de todo este cambio, personas a las que no se puede estar más agradecido, los docentes. Conoceremos la experiencia de docentes con el curso 19-20 recién terminado, un curso que nunca olvidarán, un curso que nunca olvidaremos pues ahora que ya hay una pequeña perspectiva pequeña de todo lo que ha pasado que parece como que se empieza hasta casi a olvidar pues es un poco preguntarte eh, tus sensaciones pues en esos días a mediados de marzo cuando de repente sientes que se van a cerrar los colegios y que hay como que hacer un nuevo modelo de un día para otro un poco, ¿sabes un poco qué poco sentiste en ese momento pues mira mmm, yo a nivel personal bueno, yo soy la secretaria del centro también, ¿vale? Entonces tenía como dos, mmm, dos frentes abiertos. O sea, yo a nivel personal, eh, como profesora, estaba tranquila, porque es verdad que, que, bueno, que, bueno, tranquila en cierto sentido. O sea, sabía que se iba a poner en marcha, tendríamos que poner en marcha un montón de, de recursos para que el alumno y tal pudiera trabajar desde casa, teníamos que ver pues desde el punto de vista de, del centro, ver la conectividad que tenían los niños, si tenían conectividad o no. O sea, desde el punto de vista del centro, bastante agobio. Desde el punto de vista mío como profesora, pues no estaba agobiada. ¿Y no estaba agobiada ¿por qué? Pues porque llevo trabajando con escolario un montón de tiempo. Entonces, mis alumnos, los míos de música, sí que están acostumbrados a, pues a utilizar la plataforma... Nos comunicábamos por ahí, saben acceder a los libros, eh, saben acceder saben el tipo de tareas que suelo ponerles. Entonces, como yo como profesora, estaba tranquila. Un momento que hubo que, que asumirlo. Tú ya eras un profesor que, con tu bagaje ¿no? dentro de las nuevas tecnologías, pero supongo que también habrá sido un reto. ¿Cómo ha sido un poco el, el día a día de dar clase a distancia? ¿Herramientas que has utilizado? ¿Cómo te has organizado? Bueno, eh, antes de, de hablar sobre cómo la metodología que he seguido, pues sí que es verdad que me he dado cuenta que, por ejemplo, que eh, la enseñanza presencial pues tiene una serie de connotaciones que ningún entorno virtual te, virtual te va a ofrecer. ¿eh? O sea, el, el entorno virtual, las metodologías digitales, eh, las plataformas siempre van a venir a, a, a ayudarnos en nuestro trabajo. Pero nunca me he dado cuenta, o sea, yo era yo era un forofo, un visionario del futuro que decía, bueno, pues llegará un momento en el que demos las clases virtualmente, que no haya que ir tanto al colegio. Y quizás, y quizás. Pero de momento la, los entornos virtuales que tenemos, las plataformas y demás nos ayudan. y nos han, En mi caso me han ayudado mucho. ¿vale? Entonces, bueno, pues, aparte de... A nivel educativo a mí me gusta siempre favorecer eh, o sea, el, el, el trabajo colaborativo, eh, que es muy difícil en la distancia favorecer eh, esta condición. Eh, la humanidad, las personas, en empresas trabajábamos de forma trabajamos de forma colaborativa y entonces es algo que a mis alumnos me gusta bastante fomentar y esto es muy difícil en una enseñanza a, a distancia. Entonces, bueno, la presencia tiene una serie de matices eh, que no lo puede, no lo podemos suplir con, con ningún tipo de enseñanza virtual. Eh, el hecho de estar en contacto con tus alumnos a diario, eh, pues no, no, no, no, podemos, o sea, no, no podemos obviar que cuando tú estás en contacto con ellos a diario y demás, pues estás como incluso más relacionado con... Con el trabajo que están haciendo, estás viendo un sitio lo que están haciendo, estás viendo las caras, que es muy importante, que en la enseñanza presencial, ver la cara, ver los gestos, eh, te ayuda muchas veces a comprender qué, qué problema tiene el alumno. Y eso, pues, virtualmente no lo, no lo puedes ver. Y, y luego, bueno, pues, nosotros veníamos trabajando durante dos años con este curso en la plataforma Escolarium, que es la que hemos utilizado. Y la verdad, que parece que estamos predeterminados para que sucediera esto. Eh, el hecho de, de trabajar con Escolarium pues nos ha favorecido en todos los aspectos. Eh, como ya habíamos trabajando durante dos años, pues hemos continuado trabajando en el mismo sentido, pero sin vernos eh, a diario en clase. Se han ido avanzando en contenidos, se han ido evaluando los contenidos, se han ido evaluando los aprendizajes, se han ido repasando los contenidos de, del primero y el segundo trimestre, se ha mantenido un contacto por la mensajería de la plataforma a diario... Luego ya sabemos que la plataforma pues, está conectada con el correo electrónico y cuando te salta una duda de un alumno, pues inmediatamente la puede eh, solventar porque te llega un mensaje al móvil y desde el móvil directamente pues, con la app de Escolario la puede la puede solventar. Entonces es verdad que nosotros a nivel metodológico, gracias al trabajo que ya veníamos desarrollando durante estos dos años, la verdad que hemos funcionado relativamente bien dentro de lo que cabe. Te preguntaba cómo fueron esas dos primeras semanas que entiendo que fueron un poco locas porque todo el mundo bueno, está diciendo que por dónde empiezo, qué hago y ahora qué. Sí, o sea, fue un poco como si fuéramos en un barco a la deriva. Fue fue bastante desbordante porque como tú ya sabes, bueno, se acaban las clases y teníamos que dar clases online y no teníamos las herramientas para dar clases online. Entonces. Pues sí, te empiezas a buscar por internet, empiezas a, a preguntar a los compañeros y te encuentras pues eso, pues, pues con escasas herramientas para llevar esta, a cabo estas nuevas metodologías. Entonces, muy desbordados, con un trabajo que se multiplicó por 10, porque tenías que, que eso, formarte en estas nuevas herramientas, dar clases por las mañanas. Eh, no sé, ha sido, ha sido duro. En un principio ha sido bastante duro. Así que queríamos un poco conocer, era pues retrotraernos aquel día, ¿no? A mediados de marzo, que de repente pues parece que todos los centros van a cerrar y se atinaba un reto que era difícil de medir entonces, ¿no? ¿Qué fue lo que sentiste entonces y, y qué veías que había que hacer? ¿no? Aquel día fue un 13 de marzo, porque el día... 12, el jueves por la tarde, todos sabíamos que los centros iban a cerrar, pero no teníamos certeza. Y de repente el viernes, cuando llegamos a la consejería, a todos los ATD, bueno, también cuando empezamos a hablar por teléfono con el equipo escolario o equipo escocado, fue cuando ya confirmamos que, que sí, o sea, que ya aquel día los niños solo iban a, a recoger sus cosas y poco más. Y la verdad es que no dio tiempo a sentir mucho porque fue una vorágine de resolver cosas muy rápido, de decir, bueno, tenemos que hacer una información muy rápida a los centros, tenemos que pensar cómo nos vamos a organizar, tenemos que casi ni pensar lanzar lo que consideremos imprescindible que se llame. Entonces, en ese momento, que se llamen o que se lleven, mejor dicho, no dio mucho tiempo a pensar porque realmente fue resolver muchas cosas en un plazo muy limitado de tiempo. Cuando dio tiempo a pensar, fue pues, a partir del día 14, que era el sábado, y sobre todo a partir del día 15, que fue el primer día que nos lo pasamos encerraditos completos. Y las sensaciones fueron raras, raras porque, bueno, era un desafío que, que nunca habíamos visto, pero por otro lado, si os digo la verdad, yo creo que estaba tranquilo, porque, por ejemplo, por la parte que nos toca de a Escolarium y a Escocau, realmente yo decía, bueno, es que tenemos todas las herramientas, los medios y el, y el equipo para trabajar. Es decir, ya se habían hecho muchas cosas, se habían hecho formaciones en línea. Escolarium es una herramienta preparada precisamente para eso y, por lo tanto, yo no tuve sensación de pánico en ningún momento. ¿eh? También porque no estaba en un centro escolar, me refiero, pero es lo que nosotros íbamos a tener que dar como soporte. Y con respecto a otros programas, pues ahí sí sí tuvimos sensación de pánico porque muchos de los programas que se llevan desde Innovate dependen de que se desarrollen en el centro. Es decir, hay que hacer cosas con los alumnos en el aula y bueno, no teníamos muy claro cómo, cómo lo íbamos a hacer. Pero ya digo que fueron unos días en los que no daba mucho tiempo a pensar ni a tener sensaciones y no fueron más de poner cosas en pie, muy rápido... Como cuando vas en un barco y ves que se va a estrellar y tienes que dar un golpe de timón y de momento das el golpe de timón y luego ya veremos dónde va el barco. Sí, porque se habla mucho de. Me gusta mucho lo que has comentado porque se habla mucho de la brecha digital que ha habido durante esta crisis del alumnado, pero y la brecha digital del docente en cuanto a conocimientos. ¿Tú Has percibido eso mucho. Mucho, mucho. Pero además es curioso porque. En nuestro centro somos todos, tenemos una media de edad, somos jóvenes, <ríe> tenemos una media de edad entre 30, 40 y muchos, no, no, no hay más. Y aún así hay un montón de compañeros que lo han pasado muy mal, muy mal, muy mal por el agobio, porque se les ha venido todo encima, eh, empezaron al principio a utilizar todas las plataformas, no sabían... Y, y por ahí sí, hay un montón de compañeros que no, que no están acostumbrados. Da la sensación, como que en la educación presencial la organización era un poco por trimestres y casi por meses, pero la sensación que ha habido con la educación online es que ha sido una organización semanal, ¿no? Como que la educación sí. online implica mayor organización interna, mayor sí. preparación y planificación. Vale, nosotros los, los profesores tenemos nuestra programación trimestral, eh, de hecho, no la tenemos organizada desde el principio de curso, ¿Cuál es el, cómo vamos a tratar los temas, qué es lo que vamos a trabajar, qué actividades se van a desarrollar. Y evidentemente, eh, muchas veces cualquier docente eh, piensa mucho en sus alumnos, en ¿vale? sus alumnos. ¿Cuál es la mejor? Yo me planteaba cuál es la mejor forma de que nuestros docentes, desde que, no, que nuestros alumnos. Eh, pues se organicen, les lleguen las tareas de forma establecida en cuanto a tiempo, horas, días, ¿vale? Entonces, al final eh, sí es verdad que no hemos visto, primero por exigencias de la Administración, a programar semanalmente, semanalmente, o sea, justificar semanalmente lo que estábamos trabajando, pero que eso nos ha venido muy bien y ha redundado, ...en la planificación a la hora de trabajar con los alumnos... ...porque los alumnos eh, siempre eh, con una diferencia semanal... ...pues sabían lo que iban a desarrollar durante esos días. Entonces sí que es verdad que la planificación semanal... ...de cara a una enseñanza online es beneficiosa. Porque claro, si tú planificas un trimestre... ...o planificas o programas en un mes... ...lo que vas a hacer en un mes, a nivel presencial sí... ...porque están acudiendo los niños a clase... ...tú estás delante, tú los vas guiando... ¿Vale? Pero si están online, que son ellos los que se tienen que de forma autónoma regular su tarea, una programación semanal es más idónea que una programación a largo plazo, a más largo plazo. Pero siempre que preguntamos, eh, hemos sentido y nosotros también hemos vivido dos fases importantes: una cuando se cerraron los centros y otra justo cuando terminó Semana Santa y los docentes y los centros se dieron cuenta de que esto era una realidad. Que esto iba a ser ya eh, el final de, del curso. ¿Cuándo vosotros ya. sentisteis que tenéis que adaptaros sí o sí a la nueva situación? No, no, no. Yo creo que desde un principio. Desde un principio eh, en Semana Santa, que nos dieron las vacaciones, mmm, sabíamos que era una semana eh, de formación con, continua, porque teníamos que adaptarnos sí o sí a, ese, a esa forma de educar. O sea, no teníamos más, más remedio que dedicarle tiempo a la formación. Y durante la Semana Santa, pues, pues eso, o sea, gracias a las píldoras que, que nos ayudaron muchísimo. Yo no pensaba que, que en tan poco tiempo, en tres horas, podía aprender a manejar una herramienta con esa facilidad. Y, y todos mis compañeros, en realidad, o sea, hemos estado como, evidentemente no ha existido las vacaciones ni en Semana Santa ni en nada, porque era época de formarse y no cabía otra, ¿no? Entonces, cada vez que vas conociendo alguna herramienta y cada vez que ibas pues, hablando con los compañeros y viendo que funcionaba y tal, te ibas sintiendo más, más segura. Yo creo que, que el problema que tenemos el profesorado es eso es la falta de, de, del desconocimiento a, a nivel digital. Y cuando ya empiezas a controlar, pues te sientes segura. La sensación un poco es que... También, eh, por ejemplo, eh, hubo muchos docentes que del primer día reaccionaron, es un poco lo que nos están contando, y otros que hasta que no fueron del todo conscientes de la situación no, no, se, movieran, ¿no? no se movieron. ¿no? ¿Ha dado esa sensación también sí. del servicio TIC, de que sí, había sí. una serie de docentes que no conocíamos y que ahora hay que estar con ellos? ¿no? sí Sí, sí, hombre. A ver, los que reaccionaron fueron los que estaban un poco más preparados, quiero decir... Todos aquellos que ya eran usuarios habituales de elementos TIC, y no voy a poner ningún ejemplo salvo Escolarium, de plataformas de comunicación, de herramientas de soporte, bueno, por poner otro ejemplo, de EVEX, ¿no? que es la plataforma Moodle a la que da asistencia a la consejería, pues realmente no necesitaban hacer un cambio violento, es decir, fue utilizarlo de otra forma, de usarlo en clase utilizarlo diariamente para comunicar o enviar con los alumnos y ya está. Eh, ahí hubo, eh, yo creo además, 15 días en los que la gente todavía, no, muchos docentes no habían asimilado que esta situación iba para largo. Entonces, bueno, pues la mayoría de los docentes, por la impresión que tenemos nosotros, yo diría que un 60 o un 70%, siguieron funcionando un poco, <coughs> perdón, con los parámetros antiguos. Os envío las tareas, vosotros las resolvéis, me las mandáis, si puede ser, por una foto, un escaneado como mucho... O como máximo hacemos una videoconferencia para coordinarnos, pero digamos con la visión a corto plazo de que en 15 días, después de Semana Santa, como muy tarde, todo va a volver a la normalidad. Y el gran cambio yo creo que se produce, y yo creo que incluso a nivel estadístico, de accesos a las distintas plataformas, de peticiones de información, cuando no 15 días, sino aproximadamente un mes después, se terminan las teóricas vacaciones de Semana Santa, que esto es también un 12-13 de abril, y la gente de alguna manera interioriza y percibe que esto va para largo. El curso va a acabar así, que no se va a volver a las aulas y que vamos a necesitar herramientas TIC y modelos distintos para poder acabar el curso con los alumnos. Yo estoy hablando de memoria, pero la... mi escasa memoria me dice que a partir de después de esas vacaciones de Semana Santa se produce un incremento enorme, pues de demanda de formación en elementos TIC, de acceso a las diversas plataformas, por lo que nosotros controlamos, de uso práctico y efectivo, pues desde libros digitales, materiales que los docentes ya tenían preparados, cursos virtuales en Moodle, espacios en, en Escolarium, yo creo que ahí es el momento clave. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, hay un grupo de docentes que desde el principio se puso, pero porque les daba igual por su formación y visión que esto durara una semana, 10 días o 15 y otros que tuvieron que eh, esperar un tiempo hasta que la situación ya se vio como definitiva para dar ese paso y ponerse en marcha. Y aparte de la parte formativa que, como tú has dicho, eh, habéis realizado entre vosotros, eh, muchos de los docentes compañeros que tienes se han aprovechado de estas píldoras formativas sí. y demás. Sí, yo les pasaba las píldoras formativas y tengo, a, pues, qué voy a decir la mitad han hecho alguna píldora formativa vuestra y les ha ¿Y servido ¿sientes un cambio de ellos? es decir, ¿tienen más seguridad sí. a la hora de usar? Sí sí, sí, sí, sí, sí, te puedo asegurar que las llamadas telefónicas del comodín de la llamada como yo decía era eh, pues fueron sobre todo las primeras semanas las tres primeras semanas la primera semana fue un poco de locura la segunda tal, las tres primeras semanas y luego ya luego ya bajo el nivel, bajo el nivel. A los alumnos, eh, nos ha hecho mucha gracia en Escocau que había un término que no, paríamos, no parábamos de ver por todos lados, el de nativo digital, y parece que creo que esta crisis ha demostrado que era un poco un invento, ¿no? En el fondo ha habido no están tan preparados los alumnos como pensábamos, ¿no? No, no están tan preparados. Nosotros incluso eran... Eh... Era un proyecto que teníamos pendiente para este año y que, que se ha quedado hoy en el tintero y que el año que viene lo retomaré. Creo que yo me voy a encargar del programa de, de nativo, pues por el tema que estamos hablando. Los niños, los niños saben manejar los móviles, saben manejar, tienen acceso a internet, a, tienen ordenadores, tienen un montón de cosas que nosotros no teníamos cuando teníamos su edad. Y evidentemente, pues eso tiene sus peligros. Tiene sus peligros. Entonces, yo siempre he sido más de educar en vez de prohibir. ¿Vale? Entonces, el foro de nativo para enseñar a los alumnos a navegar con seguridad, a cribar la información, a saber qué plataformas son las que tienen que utilizar y, qué, y cuáles no, para no tener problemas, pues es algo que, que, es básico, que es básico. Además, yo, bueno, todos los años y cada vez me... Sí, es verdad que he venido notando que a lo largo de los años, desde que llevo dando docencia, con trabajando con el uso de las nuevas tecnologías y trabajando con dispositivos en clase, sí que los alumnos vienen ya más concienciados de cuáles son las posibles problemáticas que pueden tener cuando acceden a sitios con, bueno, con contenido no seguro o suben a su... El, el mismo hecho de subir una foto a una plataforma o o compartir una foto de, determinada, de determinadas cosas, pues ellos son más conscientes de que pueden, les puede conllevar un, un problema. No obstante, hay que educarlos. Son jóvenes, tienen mucho por qué aprender y en eso estamos, en educar. Antes que prohibir, porque yo, yo muchas veces se lo digo a los padres, digo, si es que de nada me vale cortar el router de la, de la casa cuando mi hijo sabe conectarse a la red del vecino y aparte puede tener un programa que le hace averiguar qué contraseña tiene la red del vecino para conectarse a su red Muchas redes abiertas. Hoy los adolescentes no se juntan en las plazas como se, lo, se juntaban eh, hace muchos años, sino que se juntan. Tú pasas por sitios de aquí de Mérida donde saben que hay puntos de wi abiertos y te encuentras a los adolescentes allí sentados con sus móviles, interactuando, entrando... Entonces, muchas veces... Los padres, aunque piensen que los niños no tienen acceso a internet, tanto niños como adolescentes, o les regalan una tablet, o les regalan un móvil que dicen, bueno, que es solo para llamar, no sé qué. Bueno, pues al final sí hacen a internet. Entonces hay que educarlo, Hay que educarlos y educarlos los peligros que tiene la red, el acceso al mundo digital. Ah, bueno, mencionó un poco a raíz de lo que estaba comentando Chelo, de, de quizá el miedo que hay a utilizar las herramientas en alguna medida. Yo, como tutor de las píldoras del, de Escolarium, por ejemplo, he mucho eso, que quizá el problema a veces era eh, entre, bueno. Eh, un contexto general entre miedo que hay, falta de tiempo, etcétera, pero luego a la vista está que, que el resto de compañeros y compañeras que tenían a priori ciertas dificultades han sabido aprender a utilizar estas herramientas sin ningún tipo de problema. Entonces sí. quizás es algo que debemos hacer hincapié eh, tanto nosotros desde Escolarium como el resto de, de profesores y compañeros en tramitar esa seguridad y esa tranquilidad de que son herramientas ágiles, que son sencillas, y que, que quizá quería saber tu opinión respecto a eso, a que luego parece que es muy Mira. difícil, o que muchas cosas cuestan mucho, pero luego no cuestan mm. tanto. Cierto es que todo es ponerse. Mira, yo he tenido compañeros... En, que no habían entrado en la plataforma, ¿no? Y animándoles, venga, que es muy intuitiva que enseguida cuando subas un material eh, vas a ver que puedes asignarle a un grupo y que no es tan difícil y luego hay un montón de recursos que podéis utilizar, que hay profesores que comparten su material y, y son fantásticos porque los mismos son juegos interactivos como cualquier actividad, ¿no? Eh, motivadora para el alumno. Entonces, eh, el profesor en un principio eh, era reacio porque date cuenta que, que le era más fácil a lo mejor utilizar mm, eh, la, eh, el Classroom ¿Vale? Porque era como que pensaban que era más intuitivo, más intuitivo, pero una vez que se metieron en un escolario y y vieron también que estaba todo sincronizado, pues, pues se alegraron un montón. Yo tenía un compañero en el que me han dicho lo mismo, y dice, mira, empecé a subir material de educación física a una compañera y dice, ya lo tengo ahí todo subido, he subido eh, y esto lo estoy asignando a los alumnos y tal. Y, y era el miedo, era el miedo de entrar y el miedo, el miedo a subir. Cierto es que ahora tenemos otro reto porque sí que es verdad que lo tenemos que tenemos nuestro material subido y tal ya nos queda pues, pues hacer las actividades o sea nosotros tenemos yo tengo hechas las actividades porque he hecho muchos cursos pero es otro reto que hacer, hacer las actividades actividades blin y saber cómo, cómo funcionan y, y lo, todo, todas las ventajas que tienen pues me parece que, que eso es otro reto más para el profesorado que se un pasito más adelante no solo tener tu material. Y luego, claro, ¿sabes lo que pasa? Que es muy eh, ha sido fácil porque también os hemos tenido vosotros detrás. Cierto es que a cualquier momento llamábamos y, y, y en cualquier momento nos respondíais o, no, o nos solucionabais el problema. Eso, eso para nosotros ha sido como pues, una seguridad que no te la daban otro tipo de plataforma. Cierto es que se han creado grupos de Telegram, que había grandes profesionales detrás, que no había fines de semana que nos respondían a todas horas... Pero, pero yo, eh, con el grupo chocado, con... me he sentido muy, muy segura. Yo sabía que podía llamar y en el horario de, bueno, que... Bueno, has hablado de indicativos, de indicadores, pero yo creo que un indicador muy importante es el, la demanda de formación que ha habido. ¿no? Esto sí que no tiene comparativa con nada que sí. haya ocurrido antes. ¿no? La de gente que ha demandado formaciones y la de formaciones que se han llevado a cabo. ¿no? Sí, eso, bueno, pues ya lo sabéis, ha sido una locura. ¿no? De repente, una de las primeras medidas que se tomó, que esa fue de las acertadas, es decir, la hubiésemos tomado, aunque hubiésemos dejado de mora, fue ofrecer desde el servicio TIC lo que llamamos píldoras formativas, es decir, microformaciones en línea, por decirlo así, de herramientas útiles para mantener el contacto y el trabajo de aula, en este caso en aulas virtuales y con los alumnos, bueno, cada uno repartido en, su, en sus hogares, ¿no? Y eso que se lanzó de manera espontánea, y no hay que olvidar que se montó en apenas dos semanas, los contenidos, el formato y todo lo demás, pues tuvo inicialmente un éxito enorme. Me parece que en dos semanas hicimos formaciones como a 2.500 o 3.000 personas, sin haber una inscripción formal, sin haber un reconocimiento de créditos previstos, sino simplemente por la necesidad de, voy a usar esto porque a ver qué hago si no con los alumnos. Luego, como sabéis, eso se ha repetido de manera formal con las píldoras de primavera de 2020 y ha tenido también un éxito bueno, pues, pues muy alto con 4.500 docentes o algo así formándose y todo lo demás. Pero insisto, lo más sorprendente para mí es el, la avalancha que se produce cuando convocamos desde el servicio TIC y entre otros elementos de apoyo desde COCA una formación informar que no iba a tener un reconocimiento, pero que la gente veía útil para poder empezar a andar. En nuestro caso, como bien sabéis vosotros, hay otro elemento que para mí fue muy significativo y fue que aquella formación a familia que se lanzó desde Escocao, Escolarium, con la idea de que la situación requería de la formación de los padres, pero también requería que los, de los docentes, perdón, pero también requería que los padres eh, supiesen algo ...de las herramientas de aprendizaje que iban a usar su, sus hijos. La idea es que hombre, cualquier padre sabe cómo funciona un cuaderno o un libro de texto... ...pero no cualquier padre tiene por qué saber qué se hace en escolario o, o cómo funciona. Y si hacemos memoria, yo recuerdo que aquello sí que fue una formación lanzada... ...de manera eh, ultra express, que se montó en muy poco tiempo... ...que se difundió en menos tiempo aún... ...que un servidor cometió un grave error en la difusión... Y cambió el día y la fecha, y aún así, si no me falla la memoria, tuvimos, no sé, me podéis corregir, 2.000, 4.000 padres, no me acuerdo cuántos fueron, que fue un número tan desmesurado que se 4. me mil quinientos 4.500, mil 4.500, ¿verdad? Y claro, eso sí que es llamativo. Es decir, eh, uno, que la gente quiere formarse, y dos, que lo que nos ha demostrado esta situación es que los padres demandan y necesitan formación también para dar apoyo a lo que hacen los docentes. ¿Y cómo ha sido levantarse cada mañana? Digamos, cuando ya de alguna forma esa semana se rompió, no, Esta semana de adaptarse, mandar ordenadores un poco, cuando uh -huh. de alguna forma todos aceptamos la realidad eh, pero <ríe> y en esa parte profesional y docente, ¿cómo ha sido un poco la organización de un día a día, ahora como docente online, por decirlo de alguna forma? Pues mira, nosotros lo teníamos organizado todo... Eh... Eh, pues A través del, del drive de Educarex, teníamos puesto un poco la organización de la semana. ¿vale? Teníamos planteado una serie de, de tablas que les mandábamos a los alumnos con, con tareas para que el alumno recibiera en, una, en, un, solo, en un solo documento las tareas de todos, los, de todos los profesores que tenían durante esa semana. ¿vale? Eso lo hacíamos el lunes, se lo mandábamos a los padres y a los alumnos y ahora, a partir del lunes por la tarde, ya nos poníamos cada uno a nivel individual. Les mandábamos las indicaciones, porque en esa tabla era un poco resumen, les mandábamos las indicaciones de cómo hacerlo. Y, y bueno, yo en mi caso, mmm, les aconsejé además que lo hicieran un poco... Lo, lo hacíamos por semanas y mi planteamiento inicial con Escolarium fue crearlo, como lo solía hacer yo aquí, por temas, ¿no? El tema uno, tal, el tema dos, tal. Ahí ya vi que, como no lo planteara unidades por semanas, y además empezar a llamarlos así, semana 5. Venga, pues ya sabéis que lo que está ahí en ese tema, que se llama semana 5, es lo que tenéis que hacer en estos días. ¿Crees que se ha perdido el miedo a la formación online? Pero tanto como de los docentes como de los formadores. De los formadores que han participado en las píldoras, seguro. Porque, vamos bueno, lo hemos comentado entre nosotros, ¿no? Sabéis que teníamos... Bueno, pues varios equipos de coordinación a ese nivel entre los que mentorizábamos y notabas mucho eh, el cambio desde el momento en que dabas la primera sesión de formación hasta que ibas a la quinta ¿no? y descubrías lo que se podía hacer y, lo que, bueno, y como tú te manejabas. Esto es como cualquier aprendizaje. El primer día que yo entré en clase, pues apenas conseguí las dos frases seguidas y un año después, pues, pues daba clases normalmente. Pues sí, yo, yo creo que los formadores que hemos participado, sí. La gente que ha participado como, como receptores, como formados en estas píldoras, es decir, los docentes que se han inscrito, yo creo que, más que perder el miedo, eh, la han puesto en valor. Vosotros sabéis que, en determinados ámbitos, la formación en línea todavía se considera algo muy ligero. Como decía, está infravalorado, quizá por el modelo que se ha seguido, ¿no? De darle a los profesores un montón de contenido y ellos se los van leyendo y hacen unas actividades. Esta formación en línea yo creo que ha tenido el valor de utilizar mucho el recurso de la videoconferencia, del contacto directo del mentor o del ponente, y eso ha permitido que la gente no le pierda el miedo, porque yo no creo que se lo tuviera, sino que la ponga en valor y vea que otro tipo de formación en línea es, es mucho más posible. Y en cuanto a los padres, como comentaba antes, en nuestro caso, a ya no sé si le han perdido el miedo o qué, le han descubierto que existe una cosa... Que se llama videoconferencia y que les pueden permitir aprender cosas acerca de sus hijos y de su aprendizaje. La educación digital, creo que hasta este momento, en muchos casos, era casi una teoría. ¿no? Por primera vez se ha llevado a la, a la práctica. Has comentado cosas súper interesantes, porque las veo uh, incluso a nivel mundial, no solo en Extremadura, España. Por ejemplo, lo de organizarse por semanas. Y tú ves todas las programaciones didácticas, se organizan por cursos o por trimestres. Pero nos hemos dado cuenta de que la organización por semanas es más importante. O sea, que a lo mejor debemos empezar a repensar nuestras propias programaciones por semanas, ¿no? De hecho, es bastante sí, sí. curioso, ¿no? Y quizás también genere menos estrés al alumno. Sobre todo claro. en situación de que estás en casa, que no puedes salir. Facilitas claro, es... esa tranquilidad mental del alumno. Es que si ya sí si ya, si les costaba les costaba decir, ellos no están acostumbrados a planificarse y a organizarse, ellos están acostumbrados a plani... a organizarse día a día. Eh, vienen aquí y tú le dices, para mañana la tarea es las 5 y las 6 de la página tal. Y eso te lo hacen para mañana, para pasado. Pero en una semana, eso también les ha costado muchísimo a ellos. ¿eh? Como, como para hacerlo, Ángel, como tú dices, por meses o por... Eso es... ¿Qué va? Hay que ir más a lo concreto y una vez que tengamos lo concreto vamos a lo general, porque si no... ¿Cómo valoras la importancia de la comunicación en todo momento? Porque partiendo del primer momento, que se creó un canal de Telegram, y sí. a su vez se convirtió en más canales, ¿cómo valoras la comunicación durante pues mira, todos estos meses? Esencial. Yo creo cuando se hacen revisiones por ahí a nivel informal, con docentes de aula, incluso con bueno, porque personas de la inspección educativa, formadores de CPR, ellos destacan... Eh, como grandes aciertos que hemos tenido durante esta época, uno, el que hablábamos antes, el tema de las píldoras, es decir, de ofrecer inmediatamente a la gente una formación que le permitiera darle soporte y comenzar a trabajar de manera muy rápida con herramientas, y dos, el que desde el primer momento, porque eso sí que fue un, una apuesta, digamos, del equipo de la consejería que nos reunimos aquel famoso día 13, creo que era, viernes, tener canales de comunicación, en este caso, ...con distintas aplicaciones sociales abiertas para los profesores. porque qué se ha permitido que la gente que quería hacer cosas no se sintiera sola? Porque si no la sensación era que tú te ibas a tu casa, ni siquiera a tu centro... ...tenías que sentarte y hacer una planificación didáctica para tus alumnos... ...en principio para 15 días, luego para un mes, luego para dos meses con más o menos control de las herramientas TIC. Entonces, lo más importante de estos canales de comunicación, en nuestro caso, además, ha sido el servicio de atención escocado a través del teléfono y del correo electrónico, en otros casos ha sido los distintos grupos de Telegram, dentro del cual ha habido pues uno general, otros 20 de distintos apartados, en otros casos ha sido un correo electrónico muy efectivo, como el de EBEX. Eso ha sido esencial para que la gente... No sé si creara comunidad, pero no se sintiera sola, es decir, sintiera que había un proyecto común y que si en un momento dado tenía un problema, había alguien al otro lado de la pantalla o al otro lado del teléfono para responderle. Y eso sí que ha sido fundamental. Primero, para tener apoyo, insisto, para evitar el pánico al vacío, a estar aislado. Y dos, para encontrar otra gente que estaba trabajando y que estaba haciendo cosas, lo cual siempre anima. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de docentes que estuvieron... Prácticamente dos meses, como estamos nosotros, enfrente de una pantalla que no tenían conciencia de si eran un elemento aislado o todos los compañeros de su centro estaban trabajando como ellos o todos los compañeros de su especialidad estaban haciendo cosas. Si no hubiesen existido esos canales de comunicación, yo creo que muchas de las iniciativas que ellos han ido tomando se hubiesen diluido completamente, pero simplemente porque los docentes se hubiesen sentido solos y sobre todo no hubiesen tenido un mínimo conocimiento de lo que ocurría a su alrededor. Yo tengo una pregunta muy difícil, creo. Cuidado. <risa> bueno, Cuidado. Más que difícil es incómoda. pero creo que es una pregunta incómoda. No. Es que, mira, justo esta semana el Ministerio de Educación ha publicado el acuerdo que han llegado a todas las comunidades autónomas. Es un documento que tiene determinados puntos. Y el primero de ellos. Me ha hecho mucha gracia que pone. Bueno, gracias, no. Creo que es muy matizable. Me gustaría saber cómo tú lo matizarías. En el primero pone. La ironía, la ironía pone, que usamos. Pone que la experiencia de este curso ha confirmado la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Cómo matizarías esa frase? <risa> respecto a lo que ha ocurrido <risa> y respecto a esa importancia de la presencialidad. Pues mira, la presencialidad es súper importante, eso no te lo voy a negar, pero lo que nos hemos dado cuenta con esto no es eso, es las deficiencias que tenemos a estas alturas, las deficiencias en, en todos los ámbitos, en, eh, desde el docente, desde el alumno hasta la familia, la, la, la deficiencia que tenemos a nivel tecnológico. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Es que escuchas la, tecnología, el... la tecnología ahora... Eh, con este periodo hemos visto la utilidad que tiene y, y el valor el valor que tiene el valor que tiene que hasta ahora era un hobby es que era un hobby sobre la todo competencia la digital estar... era se le da bien mandarme ¿Es que, se le da bien jugar al móvil hacerse vídeo TikTok eso no lo hemos valorado y yo creo que eso es lo que hemos valorado ahora con, esto, con estos meses la importancia que tiene y que si encima, <ríe> te lo que te decía Ángel, si encima unimos esas dos cosas, la presencialidad con la competencia digital, pues seríamos la bomba, que es lo que no somos. ¿Y cómo valoras el sentimiento de comunidad que se ha creado durante estos meses? Porque yo lo que siento es que estos meses han unido a muchos docentes, no solo los mismos centros, que entre ellos han ayudado, sino que gente que no se conocía de manera online se han conocido y se han apoyado diariamente por diferentes canales. Las redes, ¿no? Las redes. Yo creo que es el valor de las redes. Sabemos que los docentes vamos a llamarlos tecnológicos, ¿vale? Y es un término muy, muy, muy de andar por casa. Antes de que pasara todo esto, pues conocíamos que las redes de docentes que se engarzaban a través de Twitter, que colaboraban por Facebook, incluso en algunos casos por Instagram, eran redes virtuales de gente que se apoyaba y que luego llegaban a un conocimiento personal, llegaban a verse, a montar encuentros y todo eso. Eso que ya existía, pero que solo lo hacían las personas que estaban realmente motivadas o interesadas en este tipo de redes, es verdad que ahora se ha incrementado por lo menos por 20 o por 30, porque por necesidad la gente ha tenido, por ejemplo, que preguntar a los compañeros, pues qué sé yo, desde cómo rellenar un formulario hasta cómo prescribir un examen, hasta en el caso de escolarium, en cómo evaluar una nota... O, por ejemplo, cuando estaban trabajando una píldora en Moodle, como en... Devex Moodle, cómo encargar una tarea. Entonces, sí es verdad. Sí es verdad que, digamos, que el efecto comunidad virtual que han tenido siempre las redes sociales se ha extendido a más docentes ahora mismo. Porcentualmente, yo no sé a cuánto, ¿no? Porque esto es como habíamos, cuando había la crisis económica, que un amigo de mío iba a los bares y cuando íbamos a tomar alguna cerveza o a cenar, él me decía que la crisis son los que no están, ¿verdad? Las mesas vacías. Bueno, pues aquí podemos valorar muy positivamente los que han entrado, pero tendríamos que medir los que no han estado. Y luego, muy interesante, pues, Encarna has comentado lo de que no solo los profesores, también los alumnos, ¿no? Yo me he dado cuenta que en este tiempo, o sea, desde febrero, creo que no veo a nadie que utilice el término nativo digital. Es como si hubiera desaparecido de nuestro vocabulario, ¿no? Como Un ejemplo de que a lo mejor no era tan real como se ha repetido tanto, ¿no? Ese, ese concepto, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y las familias también, las familias han visto ahí. De hecho, ha habido padres que nos han dado, bueno, muchas familias, nos han dado las gracias y tal por, por el esfuerzo. Y otros decían, dice, jolín, es que ahora esto deberíamos hacerlo en verano. ¿Algún curso TIC? Deberíamos hacer en el verano aquí, aunque sea en el pueblo, me decían. Dice, porque es que nos pasa otra vez y, y es que nos hemos visto que no, que no tenemos ni idea. Y aquí en este caso sí, aquí en Solana sí que hay familias, pues jóvenes, madres jóvenes, padres jóvenes que, que, no, que no manejan nada y se han dado cuenta del error, de la importancia que tiene. Hmm. Pues Alejandro, por mi parte no, no, tengo más que preguntar o algo que tú quieras comentar Encarna sobre este tema, eh, como luego vamos a pues yo quiero aprovechar. Todo. Yo quiero aprovechar sí, sí. la situación, como diría aquel, y quería agradeceros enormemente, ya os lo he dicho muchas veces y os lo quiero decir en persona, porque o sea, llevar un grupo de Telegram, como habéis llevado, um, emails, mensajes, contestarnos el teléfono, contestarnos todo eso en cero coma. O sea, un grupo de Telegram de mil, no sé cuántos somos hoy, 1.100, ¿cuánto? 114, 113 más o menos. Yo decía, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer, Dios mío? Y lo habéis hecho, de verdad, que sois estupendo. Sí, me gustaría que terminase de, eh, con el aspecto de comunidad que se ha creado durante estos meses. No sé si lo has sentido tanto tú como tus compañeros, el hecho de que ni estaba el docente solo, eh, ni estaba el centro solo, porque había muchísima gente ya por Telegram, eh, por diferentes plataformas, colaborando, ayudando, compartiendo material y conocimiento. ¿Cómo has sentido tú esa sensación? Bueno, sí, es verdad que lo que es la comunidad del profesorado ha habido, o sea, o sea, se ha establecido una relación quizás más estrecha, más de comunicación. Yo no me he comunicado tanto con mis compañeros y a diario, o sea, como, como nunca, o, o la percepción a lo mejor de de estar en la distancia me, me ha hecho sentir como que, que estos, tres meses, o sea, estos tres meses han sido oh, cortos y muy cercanos en cuanto a, la, a los compañeros. Es como, por ejemplo, cuando tú terminas las vacaciones y te vas, mm, ha pasado menos, menos tiempo, pero como no te ves eh, parece que el tiempo es, es más largo. Entonces sí que es verdad que ha habido un aspecto colaborativo entre los profesores. Eh, entre, eh, se han creado los, las, las comunidades educativas, foros donde se ha comentado cómo cada uno estaba trabajando. Y bueno, en definitiva, sí que es verdad que, que yo he notado un aumento de la coordinación y la colaboración entre el profesorado. El escolario mismo, pues nosotros hemos compartido libros hemos estado trabajando con libros que hemos compartido con los compañeros, eh, un compañero ha ido haciendo una cosa, otro compañero haciendo otra, para que, para que antes de que llegue el alumno, pero, fijaros, el, el, hablábamos de organización de la plataforma escolar y hablábamos también del de enfoque colaborativo que te permite con otros compañeros. Entonces, bueno, mmm, sí es verdad que, que, que, ha, que ha habido, o sea, que ha habido un, una conciencia a nivel general de ayuda, de compañerismo, que está, o sea, que durante estos meses se ha se apreciado bastante. ¿Qué, ¿Qué deberíamos hacer entre todos por cuidarla y, y mantenerla? Yo creo que como nos ha valido todo el profesorado, es como tenemos ahí un pequeño tesoro, que con respecto a educación y manteniendo también un poco, porque ha sido, ya te digo que como hemos multiplicado el trabajo por cien, yo a veces como veía el mensaje a las 12 de la noche y tal, y digo, joder, tiene, jolines, tiene, y hasta contestan hasta horas y tal, o sea... Quiero que, que para cuidarla tenemos que un poco, pues por ejemplo ponernos un horario, ¿no? Ya que conocemos todo más o menos y tal, y, y seguir, pues eso, en esa línea, pero respetando ya un poquito, pues eh, los tiempos, ¿no? De trabajo, ¿no? y, y cuidando a esa comunidad, pues, siguiendo, siguiendo, eh, respetándola, compartiendo material y no sé, no sé, no sé qué es lo que hay que hacer para mantenerla, pero lo que sí que sé es que hay que mantenerla. Tengo una pregunta que me ha llamado la atención esta, estos días. He visto varios estudios que ponen de manifiesto las preocupaciones de los docentes de cara al próximo curso, en, en, a nivel nacional, de toda España. Y Me ha, me ha resultado bastante curioso porque eh, en los primeros puestos aparecía... Tendrán eh, muchos folios, ¿no? Las preocupaciones, digo, que tendrán miles y miles de páginas, porque... Pela, ¿no? el, el... No, pero había una que me llamó la atención que ponía que era de las más demandadas de las que más habían marcado que era eh, la necesidad de tener eh, plataformas educativas sí. para utilizar. Sí. Sí, Sin embargo, sí, sí, eso sí. hablando con docentes en Extremadura no lo vemos. Podría ser que a lo mejor Extremadura está más preparada de lo que pensamos y si no somos del todo conscientes. Eh, Oye, bueno, yo, yo creo que es evidente, ¿no? Quiero decir, eh, a ver, los tres que estamos, quienes estamos en esta conversación, tenemos una eh, responsabilidad. En una plataforma educativa que es escolario que da soporte a toda la comunidad educativa, a todo el docente que lo solicita y, por supuesto, a los alumnos, incluso a los padres, y para lo cual eh, no hay que hacer nada. Es decir, yo tengo que tener unas credenciales que tengo por defecto, eh, gracias a Rayuela, por lo tanto... Evidentemente tenemos, digamos, no sé si llamarlo el coche, tenemos la herramienta para superar esta situación. Existen otras, porque realmente sabemos que la consejería da respaldo a otras plataformas educativas, hablábamos antes del caso de Moodle, para el caso de los niveles quizás más específicos, como por ejemplo gente de ciclos formativos que tienen algún tipo de formación específica o en los que se mezcla no tanto la semipresencial como distintos modelos de aprendizaje y estamos en el mismo caso, o sea, lo único que tiene que hacer el docente para usarlo es hacer una solicitud, obtener un usuario, una contraseña, y ya está. Y luego, bueno, hay otras herramientas, como por ejemplo Classroom, que también pueden dar ese servicio. Por lo tanto, es que te tengo que contestar que sí. Yo no sé cómo estaban en otras comunidades, porque no, o sea, me llegan referencias, pero no me atrevo a decirlo, ¿vale? Tampoco me atrevo, quizá por el carácter que tenemos los extremeños, a decir que somos lo máximo, la pera limonera y que somos un modelo a nivel nacional. Pero lo que sí me atrevo a decir, por lo menos tal y como lo veo yo ¿no? desde la consejería, es que sí que tenemos hombre, herramientas suficientes para responder a eso. Con todas las mejoras que haya que hacerle, con todos los cambios que haya que ir adaptando en función de la situación. Pero existir, existen. Y yo entiendo sobre todo que esta época también lo que nos ha permitido es que los docentes las conozcan. Quiero decir, sí es verdad. ¿no? Ellos han llegado con... Antes las plataformas existían, los medios existían pero había bastantes docentes que tenían un conocimiento vago de las mismas. Ahora, al menos la generalidad, la media, todo el mundo sabe lo que es escolario, lo usarás o no lo usarás, te gustará más, te gustará menos, todo el mundo, creo, sabe más o menos qué Classroom y qué opciones le da, lo mismo, te gustará o no, harás opción del mismo, y todo el mundo sabe lo que es Moodle y, por ende, lo que es la plataforma EBEX, ¿Harás uso de ella o no? Bueno, serán tus decisiones, pero al menos sabes que tienes unas herramientas que te van a dar cobertura. Y lo que es más importante, que lo comentábamos antes, con personas y con equipos de soporte detrás que te pueden ayudar a ponerte en marcha y con una formación básica, pero muy completa, para empezar a trabajar con ellos. Con lo cual es que en realidad tenemos los tres elementos básicos para cualquier innovación educativa. Quiero decir, tenemos las herramientas, los recursos... Tenemos un modelo de formación más o menos aceptable y tenemos formadores y modelos que le pueden servir a los docentes para iniciarse con esos recursos. Con estas declaraciones termina este pequeño vídeo documental. Vídeo documental que sirva más bien como un homenaje a los docentes. Esta situación ha traído muchos cambios para la educación a todos los niveles. Algunos perdurarán, otros seguramente no tanto. El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro, y esta situación ha puesto más aún de manifiesto, es el extraordinario papel que los docentes en Extremadura desarrollan, siendo ese referente que sus alumnos en particular necesitan, y que nuestra sociedad en general también lo necesita. Algo que de este anómalo curso tampoco tenemos que olvidar. Muchas, muchas gracias.